Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan especial y tan esperado. Futuro 2 es una. En la voz de Carmen Elena. Quis que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. compañeros y amigos eh, periodistas a todas y todos los que están aquí hoy acompañando en el este ceremonial que va a ser muy sencillo muy rápido porque el presidente tiene un encuentro con el rey y dentro de 20 minutos se estará saliendo de aquí así que yo no me entiendo más que la a y celebrar este acontecimiento que la República Dominicana parte del esfuerzo que se hace en la República Dominicana por el restablecer plenamente y superar, ya el presidente ha dicho que lo mejor del turismo está llegando ahora, de manera que este acontecimiento este es tan bellísimo y amplio. Es una expresión del interés del gobierno dominicano de entender el turismo y abrir nuevos polos turísticos y seguir ampliando eso como base fundamental del trabajo y de la economía dominicana. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias señor embajador por sus palabras. Especial para nuestra amada República Dominicana. Y bueno, el señor embajador hablaba de esfuerzos, esfuerzos que sí, están ahí, están a la vista de todos y ya ha empezado a generar, a dar muy buenos frutos. Queremos invitar al sector turístico que es vital para el desarrollo económico de la república dominicana para el desarrollo de nuestras comunidades la generación de divisas de empleos también quisiera eh, felicitar en la gestión de las autoridades el trabajo más comunado que se ha vivido en este año y medio de gestión del presidente Binabé. ha sido toda la diferencia para que hoy en día estemos viendo los indicadores de éxito del sector turístico así que es un trabajo más comunado eh, sector público sector privado es lo que está haciendo realmente que el futuro del turismo sea eh, de mucho porvenir para la República Dominicana Muchísimas por el soporte, pero también también hay otra institución que ha sido parte importante en este proceso de recuperación de fortalecimiento de nuestro sector turismo y estoy hablando nada más y nada menos que del Banco de Todos los Dominicanos van de Serva. su administrador general Samuel Pereira está con nosotros con Samuel, venga, y también compártanos su alegría, su sentir esta mañana bueno, bueno. Para nosotros, como la reserva, es un orgullo y un honor estar presente aquí, como siempre, como aliado del turismo, estar presente en esta Feria del Fitur, que tiene una, un, una vital importancia este año. Primero, porque nosotros, como República Dominicana, somos socios de esta feria y por la presencia y el apoyo de nuestro presidente de la República, Luis Abinader, que por primera vez, un presidente de la República, le da apoyo, un apoyo formidable con su presencia eh, a, a esta feria. Como Banco de Reservas. Apoyamos al Ministerio de Turismo como patrocinador oficial junto al Banco Popular en el cual, como dije en el año pasado, le dije a y agua. nosotros estamos aquí cada uno haciendo negocios y realizando eh, eh, ayuda financiera a nuestros clientes, pero estamos participando como una sola entidad en beneficio de la República Dominicana, ambas instituciones financieras. Y quiero felicitar también el apoyo al del del Banco Popular y de todas las autoridades. Gracias. Muchísimas gracias al Administrador General del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira. Y qué hermoso modelo, además, ejemplo, nos modelan a todos nosotros a sí mismos de, de unidad, de compromiso, de trabajar juntos en una misma dirección. Y bueno, es momento de escuchar las palabras de quien hace ya un año y medio alrededor, así mal contado, pues ha asumido el... Y caballeros, nuestro honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. Muy buenos días. Para la República Dominicana es una mañana histórica donde el Presidente de la República ha encabezado este acto inaugural y ha hecho un recorrido de más de una hora y media con los Reyes de España y lo cual posiciona a nuestro país nuevamente como líderes de la región. Agradezco la presencia de carna Piñeiro, de los embajadores presentes, el apoyo del Banco Popular, del Banco de Reserva, el presidente de Asunadores y para mí es un honor presentar ante ustedes al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Muchas gracias. Muchas gracias. vanguardia del desarrollo del turismo, que hemos logrado tener ese balance de cuidar a nuestra gente con uno de los mayores niveles de vacunación y de los menores niveles de letalidad, pero al mismo tiempo abrir nuestras puertas con seguridad al turismo y por eso estamos enseñando cifras récord del turismo. Hemos podido eh, lograr esa combinación que nos ha dado el éxito, que nos ha ayudado a recuperar nuestra economía. A todos los turistas y eso lo decimos al mundo quiero darle especial eh, agradecimiento a su majestad el rey Felipe que, y, y también eh, a la reina que nos, nos ha acompañado durante eh, aproximadamente una hora que visitó aquí nuestro stand y que junto con ellos España Titú, que es la gran feria turística somos como se ha dicho ya eh, un socio en este año 2022 de aquí van a salir muchos nuevos negocios muchas nuevas oportunidades a la República Dominicana que va a ayudar también a consolidar el turismo, a consolidar la recuperación económica, a crear mucho más empleo, a mejorar la de vida de nuestra gente, al mismo tiempo que le damos alegría a todos nuestros visitantes. Ese es el objetivo de estar aquí, apoyar el turismo para apoyar el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos los sectores, gracias al hotel que está representada aquí con el Piñero que representa. sector privado, sector público, desde los empresarios hasta los sindicatos, hasta los sectores de transporte, todos, todos hemos trabajado juntos para que cada vez más pueda la República Dominicana ser la gran potencia turística de nuestra región, ayudando, como dije anteriormente, al desarrollo económico y social de nuestro país, llevando alegría a nuestros visitantes. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y gran éxito en esta fecha. decía el excelentísimo señor presidente, es momento de hacer nuevos negocios, de seguir ampliando, diversificando toda la oferta turística que tiene República Dominicana que ofrecerle al mundo completo. Estamos seguros de que muy buenos tiempos se acercan y estamos más que ansiosos de poder vivir, de poder disfrutar y poder